Bueno, buenas tardes, gracias por la atención, gracias al acmi por invitarme a dar esta charla. En particular, el, el tema que vamos a dar en este caso es eh, la influencia o la influencia que tiene IoT en el IETF. Ustedes saben, ¿no es cierto? El IETF, la fuerza de tarea de ingenierías de Internet, la principal entidad estandarizadora de los protocolos de Internet que, por supuesto, todos usamos y promovemos en, en estas reuniones. Eh, ¿Por qué el IETF pone atención en IoT? Bueno, puesto que IoT es una tecnología nueva, una, una tecnología disruptiva que empezó a funcionar a principios de los 2000, un poquito más allá, 2005, se vio en, en, la, en la necesidad el IETF de poner énfasis en la calidad o en la cualidad de que los dispositivos de IoT vayan, ¿no es cierto? puedan ser conectados a Internet. Ustedes dirán, bueno, pero los protocolos ya están hechos. ¿sí? Tenemos TCPIP, tenemos todo, toda la stack como, como, como para que los dispositivos de IoT puedan conectarse. El problema de los dispositivos de IoT que nosotros llamamos son dispositivos restringidos. Y ahí, en esa transparencia, está detallada. Eh, hay una RFC, la 7228, en donde el IETF declara cómo son los dispositivos de IoT. Son dispositivos muy pequeños, llamamos dispositivos restringidos, que tienen poca memoria, que tienen pocos recursos, que consumen poca energía y que, la, y que se comunican normalmente en, en comunicaciones inalámbricas, también de bajo consumo las, las comunicaciones inalámbricas, de baja velocidad, de, de, de bajo alcance, en algunos casos vamos a ver algunos de, de largo alcance, pero bueno, esos son los eh, dispositivos de IoT. Pero, principalmente, el IETF se preocupa porque los, los payloads de esos dispositivos, los, los, eh, eh, los mensajes, son de pequeño tamaño. Recuerden que, cierto, que para eh, que nosotros podamos mandar mensajes en estas, esas redes restringidas, eh, eh, los paquetes deben ser de, de bajo tamaño. ¿Qué pasa con un paquete de bajo tamaño? Simplemente que los protocolos de, de Internet declarados por el IETF no caben en esos pequeños tamaños. De manera que hay que hacer alguna adaptación para que esos pequeños paquetes puedan ser transportar eh, puedan transportar paquetes TCP ip o UDP TCP. Entonces, el IETF se, se preocupa por esos, eh, por esos problemas que tiene IoT y empieza a empieza a, de, eh, a armar nuevos protocolos o adaptación de protocolos normalmente que usamos nosotros para que quepan en estos pequeños dispositivos. Simplemente esto bueno es una transparencia donde pusimos cuáles son las, las áreas y los grupos de trabajo de IoT, todos conocidos. También eh, vamos a presentar algunos protocolos o algunas acciones que hacen el, el IRTF, o sea, la Fuerza... De, de tareas de investigación de Internet, en donde también se involucra en uno, algunos aspectos de IoT. Por ejemplo, COIN y think 2 Thing. Bueno, acá hemos puesto una, un esquema de cuáles son los grupos de trabajos y las áreas correspondientes a, eh, dentro de la ley de ETF ¿no es cierto? Que, que, que tienen alguna alguna conexión con IOT. ¿Sí? Están el grupo de aplicaciones, como protocolos como Core, Cboard y ASDF, el área de Internet con protocolos o con grupo de trabajo IPWave, eh, LWIG, Sistich, LP1, el área de seguridad, como COSE, RAT, STIP, LAKE, ASE Suite, el área de operaciones, que es una área nueva que creó el IETF recientemente, se llama IoT Ops, eh, la, los protocolos de ruteo, ROW y ROLL, y por supuesto la, la acción del de IRTF con COIN y Think2Think. -think. Voy pasando cada uno de los grupos y vamos hablando de cada uno de las áreas de trabajo y sus protocolos eh, con una salvedad. En esta, en esta transparencia nosotros hemos puesto bastante texto simplemente para que, porque hemos hecho un recóndido, un, un recuento de todos los, los grupos de trabajo y los protocolos referidos a, a IEOT y para que, bueno, si ustedes quieren revisarlo eso después, esto va a estar puesto en la, en la página de web, pueden leerlo con mayor detalle sin tener que ir a leer cada uno de los grupos y encontrar eso. O sea, es simplemente un reconto, una, un resumen de lo que hace cada grupo. Eh, y, y, y cada protocolo para, para el área de IoT. Por eso está con muchas letras. Yo simplemente voy a mencionar de qué se, de qué se trata cada grupo y de, de qué se trata ¿no es cierto? Eh, cada tecnología. En el caso de Ciclone, Ciclone fue el primer grupo de trabajo que creó el IETF aplicado a IoT. Porque se encontró con una cuestión interesante, que es, como dijimos, ¿no es los protocolos, los, los paquetes normales de, de TCP/IP o, o de Internet en general no cabían, no, no, no, no ocupaban el lugar correspondiente en los pequeños mensajes de, eh, de, los, de los dispositivos de IOT o de los protocolos de IOT de, de, de, de transporte o, de, o, de, o de, de, de llevado de señal. Principalmente. Eh, el primero que se ubicó fue un protocolo de, de capa de enlace que se, llamaba, se llamó 802.15.4, un protocolo del IEEE, de la, de la serie de los protocolos LPAN, o sea, protocolos de Personal Area Network de baja energía, que hay varios, el más conocido como ustedes es el Bluetooth, y que fue el primer protocolo inicial que se lanzó con lo que llamó normalmente redes de sensores inalámbricos, allá por los principios de los 2000. El IETF se preocupó con ese protocolo porque es un protocolo que tiene solamente 256 bytes de, de paquete completo, de manera que ningún paquete de, de por ejemplo, de IPv4 o IPv6 puede caber allí y además manten, man, llevar una carga, una, una carga de de transporte y una carga de aplicación. Entonces, lo que hizo eh, el IETF cre fue crear un middleware entre la capa de enlace y la capa de IP, que se llamó pan y que sobre ese, ese, ese término, pan se va creando todos los protocolos de, del, del IETF sobre IoT. Cyclopan es un middleware lo que hace es reducir los paquetes, el, el, el paquete de, de, de IP, lo, lo, lo comprime, hasta llegar a dos o tres bytes y se pueden ingresar, no es cierto, principalmente en el 815 que fue el primero, pero por supuesto hay otros protocolos de otros medios de comunicaciones de enlace y eh, el, eh, el, el, el, el grupo de CICLO está, no es cierto, trabajando, por ejemplo, en Bluetooth y en algunos otros protocolos, inclusive en algunos otros nuevos que vamos a mencionar enseguida. Eh, entonces, en, en, en, este, en este, que fue el primero y el principal, ¿no es cierto? se crea la, lo que se llama ¿no es cierto? poner dentro de, de pequeños paquetes los protocolos de, de Internet. Y se eligió, para hacer eso, el protocolo IPv6. Ahí se da cabida al protocolo IPv6. O sea, eh, los, si nosotros usamos IoT con los protocolos del IETF, nosotros vamos a, man, a mandar paquetes IPv6 y no IPv4. Y PV4 quedó excluido de IOT simplemente en esta declaración. Bueno, el otro protocolo también aplicado al 815.4, que salió un poco después, fue cuando el, IT, el, el IEEE pensó en, en, en mejorar, no me, o no mejorar, digamos, cambiar el esquema de la capa de enlace de 815.4 de una red ad hoc, de una red de, de contingencia, como son las redes wireless en particular, a una red que tuviera algún tipo de determinístico. Eh, Carlos Andrés, ¿no es cierto? nuestro antecesor, habló de lo que se llamó la, IE, la, la IOT industrial. Bueno, el protocolo IEEE 802.4 TISH, ese es el nombre real, ¿no es hace eso, hace, un, hace un, una capa de enlace que en vez de ser de, de difusión es una, una capa de enlace esloteada o sea, con, con, con eh, slot de tiempo en donde los, los, los, eh, eh, en donde los motes o los, o los pequeños dispositivos meten sus mensajes en esos los de tiempo y hacen que, la, que el camino recorrido sea determinístico. O sea, sabemos cuándo comienza y cuándo termina el mensaje en un origen y un destino. Y entonces el, IEE, perdón, el IETF, entonces al aparecer ese nuevo modo de comunicaciones de triple, saca un nuevo protocolo de UPAN, para este tipo de protocolos. Eso se llama el, eso es lo que nosotros conocemos ¿no como el 80215E o 60. Ese sería el término real. Otras, uh, recientemente, últimos años, han aparecido otra forma de comunicaciones también en, en la capa de enlace, en la capa física, que se llaman los protocolos LP-WAN, o sea, Low Power Wide Area Network. Son protocolos, de, o, son, o son modos de comunicación, también igual, de baja energía para pequeños dispositivos, pero en este caso ya no son de área cercana como son los PAN, sino son de área amplia como son las WAN. Protocolos como acá, como, como salen acá, SixFox, LoRaWAN, LoRa, One, LoRaWAN, Lora One, YSAN y NarrowWAN IoT, que es un protocolo de, de celular, eh, han aparecido y, y han tenido bastante éxito. ¿sí? Hay muchos muchas aplicaciones de, de IoT basados en estos modos de comunicación que tienen la ventaja de que digamos, se, digamos, se diferencian con, los, con el 8154 es que tienen largo alcance. ¿Qué tan largo alcance? Bueno, kilómetros de alcance, ¿sí? Cinco, diez, 15, 50 kilómetros algunos de, de estos protocolos, de estos, de estos modos de comunicación anuncia que pueden alcanzar los paquetes, que es mucho el alcance, ¿sí? Por lo tanto, pero, por supuesto, en comunicaciones o en redes, bueno, <ríe> no, no hay nada nuevo, no hay, no, hay, no, hay, no hay magia. Simplemente se logra largo alcance con ¿no es cierto? con baja potencia, simplemente cuando yo pongo bajo ancho de banda, baja velocidad eh, y paquetes muy pequeños. ¿sí? Es así. No hay, no hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, todavía existe la, la, digamos, el problema de poner paquetes IPv6 dentro de los pequeños paquetes. Paquetes que a veces llegan a los 10 bytes. ¿sí? Mucho menos que los 256 de, el, del anterior. De manera que también el, el IETF entonces está trabajando en este en este en estos protocolos para poder poner dentro de los pequeños paquetes eh, el protocolo IPv6. Bueno, eh, sigo pasando otras áreas de trabajo y otros protocolos, esto simplemente también en la parte de internet, eh, en el área de internet. El LWIG, que es una implementación de guías de implementación para, eh, digamos, para, eh, para, pe para pequeñas, para, para guías ligeras, digamos así, es un grupo de trabajo que se encarga de recopilar experiencias de implementaciones de pilas EP para dispositivos con restricciones. ¿Sí? El grupo se centra entonces únicamente en las técnicas que se vayan utilizando para implementaciones reales y que no afectan a la interoperabilidad con otros dispositivos. Eh, ese es otro, otro de los grupos de trabajo de, de IOT. Eh, también eh, existe otro grupo de trabajo que se creó, y este grupo ya está terminado, ya, ya hace, hace un par de años que, que se suspendió, se llama el IP-WAVE, que habla de la comunicación, de las eh, comunicaciones de, de IOT, sobre dispositivos móviles. Es decir, sobre vehículos, vehículos contra vehículos y vehículos contra infraestructura. Es la forma, o sea, describe, o promociona y, y desarrolla protocolos para eh, lograr las comunicaciones en, en este tipo. O sea, sobre móviles. Este grupo ya trabajó y, y, y realizó bastantes eh, RFC. Hay por lo menos unos 6 o 7 de RFC disponibles y bastantes drafts. Todavía están disponibles en la página del IETF, aunque el grupo ya está cerrado. Con respecto a, al grupo de ruteo, el, existe la tecnología, uno de los, de, los, de los grupos es, es el, el grupo Ro de tecnología inalámbrica fiable y disponible, que es, el, es un grupo que, que se encarga ¿no cierto?, de proporcionar protocolos o métodos para lograr alta fidelidad y disponibilidad en conexiones IP en un medio inalámbrico, especialmente ¿no es cierto? En, en medios inalámbricos con situaciones críticas. Las, los médicos inalámbricos de, normalmente de IoT son de, de bajo rendimiento no es cierto, y también pueden sufrir pérdidas no es cierto? Y, y, y, y atenuaciones en los medios para y, y es, y es difícil la comunicación. Entonces, este grupo Ro trata de... Centrarse ¿no es cierto? en buscar remedio o buscar, eh, eh, digamos, eh, disponer ¿no es cierto? De, de, de mejor fiabilidad en esos medios. Este grupo es un grupo nuevo y todavía está en, en trabajo y todavía eh, no hay ningún RFC disponible. Está el grupo ROL, que es, quizás también es un grupo bastante viejo, que es lo que hace es. Eh, describe cuáles son los métodos para ruteo en dispositivos que lo, nosotros llamamos los, los low power and lossy network, o sea, redes digamos de baja potencia y, y el término podría ser perdiciosa, ¿no? Entonces, medio, eh, eh, eh, así, así los pusieron, o sea, redes de, de baja confianza. Eh, cuando nosotros tenemos ese tipo de redes en, eh, y, y queremos armar un protocolo de ruteo, como ustedes conocen los protocolos de ruteo normalmente que se, que se arman en Internet, son difíciles de, de implementar. ¿no es cierto? RIP o SPF, cualquiera de esos, esos métodos de ruteo en redes internas, no externas, eh, son difíciles de implementar en, en, en IoT. Por lo tanto, el, el IETF hizo un grupo especial, el grupo ROL, para encontrar eh, métodos de, de ruteo para IoT. Y eso ese método ya están completamente desarrollados y están en uso y están representados en varios RFC que están en este grupo ROL. Eh, están disponibles no tantos para el, el protocolo principal de ruteo que es RPL y también hay un protocolo de ruteo MPL para, para redes multicast. Bueno, están los. los eh, el área de aplicación. En el área de aplicación también hay, eh, hay protocolos, ¿no cierto?, del, del IETF para IoT. Principalmente es el, el, el grupo Core, de Constrained Restful Environment para Core, para, para IoT. Recuerden que también en el área de aplicación los dispositivos son muy pequeños, no se pueden. No se pueden meter capas de aplicación muy amplias, muy grandes, que, que, que abarcan, por, por ejemplo, lo que usamos nosotros en Internet. Entonces, se ha definido un, un protocolo que se llama Core, que está, eh, o CoAP, en realidad es el protocolo, que está eh, centrado en los dispositivos restringidos. Se ha hecho un subset, eh, está basado en HTTP, por supuesto, y, y se ha hecho un subset de todos los... Eh, de todas las funciones que tiene HTTP que nosotros usamos habitualmente, a solamente cuatro o cinco primitivas que son las que se usan en estos protocolos. Son muy sencillos, son muy livianos y pueden ser instalados en estos pequeños dispositivos que tienen eh, escasez de memoria. Esta, esta área también ya está totalmente desarrollada y existen muchas aplicaciones eh, para instalar este, para hacer este tipo de comunicaciones. De hecho, no es cierto con Ciclopan con RPL o con, o, o con ROL y con Core, se, va, se hace la base de toda una comunicación en IoT. Y eso se, se hace normalmente actualmente. Bueno, también hubo una, un anuncio, este, este es protocolo, este, este es un grupo más o una tecnología más accesoria, que es eh, el, el grupo de Cibor. Que es un grupo que toma la, la, eh, una tecnología de comunicación o de, o de, o de sintaxis de, de datos que se llama JSON, no sé si muy conocido para la gente que trabaja en, en informática, y hace una, una especie de JSON aplicado a IoT en donde le agrega la parte de comunicaciones binarias o sea, JSON es un texto libre texto plano, en cambio el CWord es un protocolo en donde se toma el formato JSON y se lo hace binario y además se le agrega alguna sintaxis para IoT eso también está disponible y en uso, es simplemente para que los mensajes core sean un poco más cortos, más eh, eh, más livianos otro tema importante en IoT es la, la semántica, la, la, eh, la, inter, la interoperabilidad semántica, es decir, que todos los protocolos, que, que todos los dispositivos hablen el mismo idioma, a, a, a, con, eh, el mismo idioma con. Eh, en, en, en cuestión de, de código de datos eso, eso es un problema Todavía no se ha logrado una interoperabilidad Semántica total en IoT Y el IETF se ha agregado Este grupo es nuevo El grupo de... Ah, no, perdón. Perdón. El grupo de ASDF perdón, Es un grupo nuevo que se ha, se ha creado No para crear una semántica nueva Que todo el mundo cree una semántica nueva Sino para agrupar o para combinar semánticas de otras personas, de otros grupos que están trabajando y hacer una especie de reconto, de sumario de semántica. Por ejemplo, con el T2TRG, con el Wishi, también de la que es una, una forma de, de semántica del IRTF, que es el, el, el Web IoT, no es cierto? Que es otra forma. Este este grupo es nuevo y, y también tiene algunos resultados. Bueno. Ya al final. El IoT Operation, que es el, este es un, un grupo que se dedica principalmente a cuestiones operativas relacionadas con, lo, con los dispositivos de IoT, ¿no es cierto?, para como varios grupos operativos que hay en el IETF, ¿no es cierto?, en donde se promueve ¿no es cierto? la operación segura, la operación confiable. Veamos los temas de seguridad, que también son importantes. El IETF ha puesto empeño en la seguridad de IoT con varios protocolos. El principal es el COSE, que es el Cyber Object Signing and Encryption, que es el, el protocolo de base para tratar de hacer encriptación y autentificación entre toda la cadena de IoT. Este, con esto es, es posible un ¿no, cierto. Eh, hacer crear firmas ¿no es y hacer toda, la, toda la, la combinación y todo el sistema de seguridad en IoT. Eso también es disponible. Hay protocolos eh, accesorios, por ejemplo, grupos que hacen, eh, que hacen procedimientos, de, eh, procedimientos de autentificación remoto. ¿no cierto? Generalmente ¿no cierto? En, en, en, en dispositivos que están... A distinta, a, a, en distintas redes o a distintas distancias, ¿no hace falta alguna, alguna red de, de autentificación que sea realmente confiable. Eso lo hace RATS. Eh, también TIP, Trusted Execution Environment Provisioning, también es un protocolo para darle seguridad a los TI. Que son los traces de execution Environment, que son los, los, los medios ambientes de ejecución segura dentro de, de los nodos. Este es un protocolo que habla de esos temas. También el protocolo Lake. Perdón, estoy. El protocolo Lake. Que es, un, que es un grupo que trata de hacer que los OSCORE, o sea, los Object Security for Container and Restful, o sea, los, los núcleos que hacen, que hacen Core o CoAP, ¿no en la capa de aplicación, que se llaman objetos seguros o seguridad en los objetos, el, el protocolo Lake trata de entonces asegurar la... Eh, en la parte de, de, de, de estandarización de los protocolos seguros especialmente con métodos livianos, Recuerda que siempre nosotros estamos en, en unos aspectos restringidos, en dispositivos restringidos eso hace Lake luego aparece el protocolo Suite, ese también es un protocolo bastante nuevo, un grupo nuevo que, es, que se trata de los software updates. recuerden que estos dispositivos están en zonas alejadas normalmente inaccesibles para hacer un upgrade físico. Entonces, el, el grupo suite trata ¿no es de llevar adelante los protocolos, los procedimientos, los métodos para hacer actualización de software remoto en los, en los pequeños dispositivos. ¿Mm? Eso es. y, y además que sea hechos con seguridad para que el software update, para el software nuevo cargado en los dispositivos, ¿no tenga, por supuesto, la seguridad necesaria para... Eh, para que no haya ataques. Eh, bueno, y el, y el grupo ACE, que es el, el grupo eh, que hace la parte de autentificación y autorización, es digamos, el protocolo de transporte de, de, de paquetes seguros entre extremo y extremo, y lo hace ¿no es para dispositivos restringidos. ¿Mm? Eh, todos estos protocolos, por supuesto, de seguridad son copias de los protocolos de seguridad que hay en Internet normales, pero llevados a que sean eh, protocolos livianos, protocolos que puedan ser transmitidos en esto, cargados y procesados por los pequeños dispositivos. Finalmente, los protocolos y los grupos de trabajo correspondientes al IRTF. Como son el think to Thin Research Group, que es un grupo bastante activo, eh, bastante antiguo también, ¿no es cierto? Que desde, desde siempre se preocupó por las cuestiones de investigación sobre, los, sobre la, la, las capas de, o la, las redes de IoT eh, para hacer, ¿no es cierto? IoT más segura, más confiable, eh, más accesible. Eh, con, con mejor despliegue. ¿Mm? Ese, es, este, ese es, el, es, una, es un grupo de promoción de los protocolos de, de IoT eh, y, es, y es muy activo, ¿no es, es muy consultado por los investigadores y por, y por la gente de, de trabajo en IoT. Y, y Además, eh, este, este grupo normalmente está presente en todos los meetings del IETF como uno de los grupos más activos y tiene bastantes eh, acciones. No necesariamente protocolos, recuerdan que el IRTF no hace, no hace protocolos, no hace RFC, o si los hace, ¿no es cierto? Los hace una asociación con el grupo, con el grupo del IRTF, pero sí tiene, tiene, y tiene investigadores, ¿no es cierto?, de, de valía que hacen bastantes acciones. Y por, y por último, el grupo Coin, que es Computing in the Network Research Group, es un grupo nuevo que trata de llevar, ya lo mencionó, Anteriormente, Carlos Andrés, cuando habló de la, de la computación en la nube, es decir, eh, computación en la red en realidad, en toda la red, es decir, llevar capas de, de, de procesamiento o computación, computing se llama acá, ¿no es cierto?, a esos pequeños dispositivos, no solamente en, en, en la nube, en el Big Data, sino también en, en, la, en las etapas intermedias, ¿eh? en, los, en lo que nosotros llamamos los gateways, los, gateway, los gatekeepers, ¿sí? Eh, Carlos Andrés habló de, de, la, de, de la niebla habló de Leish pero también se puede llevar hasta inclusive a los motes, a los dispositivos más pequeños también se puede llevar computación este grupo trata de promocionar ese, ese, esa forma de hacer eh, computación para llevar eh, procesamiento ¿no es cierto? en toda la red y se, y, y se le ha ocurrido un nombre bastante particular que se llama Cloud Continuum que es el, el término que se usa para hacer esa, esa computación. Desde, en caso, en este caso, desde el Edge hasta el cloud, yo diría que inclusive antes del Edge también. Eh, este también es un grupo nuevo del IRTF y que está teniendo eh, bastante producción. Una media hora justito. Bueno. Eh, gracias por su atención. Yo soy Gustavo Mercado. Eh, y lo hice, este, Hicimos eh, este, este trabajo con María Inés Robles. Ma, María Inés Robles es una argentina que trabaja en Finlandia, pero tiene, es co-chair del grupo ROL del IETF, una de las únicas, creo que hay dos o tres mujeres que son eh, chair del IETF. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gustavo, por su excelente presentación. Tenemos algunos segundos para alguna pregunta de la asistencia. Hay preguntas remotas. No tenemos preguntas remotas. Entonces, un fuerte... ¿Hay una pregunta? Acércate al micrófono, porfa. Hola, Hola, hola. Este, Podemos considerar que los... ¿Sistemas de baja potencia, este protocolos como el LoRa o el Sigfox, este, podrían ser menos vulnerables a los ataques? No entendí bien, ¿Podrían ser menos vulnerables a los ataques los sistemas de baja potencia? ¿A Sigfox o a, a, a protocolos? ¿Y Lora protocolos 1 eh, Bueno, en los protocolos EP1 eh, actualmente, normalmente... Eh, son muchos de ellos propietarios. ¿sí? Sigfox es el propietario. Eh, no sé, digamos, el protocolo cerrado en sí. LoRaWAN es más abierto, pero también es propietario. También tiene una, una propiedad. Eh, no es como los protocolos del, IETF, del IEEE que son más abiertos. En el caso de Sigfox y LoRaWAN, o LoRa, eh, los, el mismo protocolo que ya viene intrínseco o sea, la capa de, digamos, el, el, el paquete de, de enlace que trae esos protocolos en donde incluye también la parte de datos eh, ya viene segurizado. ¿sí? hay una encriptación extremo a extremo desde el, desde el, hora, desde el MOTE LORA el hasta el coordinador y desde el MOTE SIGFOS hasta el coordinador ¿sí? parte de, eso, de ese grupo se, se ocupa con encriptación eso le da algún grado de seguridad Muchísimas gracias entonces Gustavo, pido un fuerte aplauso a nuestro presentador y después de esa presentación cerramos el bloque 3 de las presentaciones del foro técnico del ACNIC, por lo que pido un aplauso adicional a todos los presentadores que estuvieron aquí. A la